Bueno, pues, una vez más ya estamos aquí con ustedes en vivo y a, y a todo, todo color. color. Así es. Nada Amén. más y na nada menos que sus amigos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes en este tiempo, en este momento que eh, estamos uh, listos para, pues, compartir eh, otro, otra reflexión. Uh -huh. eh, y vaya que si necesitamos reflexiones todos los días y ¿Tú crees que necesitamos? Y, aprend y aprender <risa> aprender este de ello obedecer uh -huh. porque estamos dando palabra de Dios amén pues sí. mire el tema en este momento de reflexión necesitamos tres tipos de educación tres tipos de educación tres tipos de educación es la, las básicas, las fundamentales uh -huh. sí, claro ¿verdad? los tres tipos de educación que necesitamos ustedes, nosotros y, y todo el mundo T todos, todos, todos necesitamos esperamos poder compartir con ustedes en este día algo que pueda ser de ayuda y que pueda ser de bendición sí, amén Amén, así es. Y hay un pasaje bíblico allá en el Antiguo Testamento. Ay, que, que, ¿Cómo lo mencionamos este? El Oseas 4.6. Mi, mi, pueblo, pueblo, mi pueblo. Hablando del pueblo de Dios. ¿eh? Sí, sí, sí, el pueblo de Dios. Mi pueblo perece porque ¿Por le falta, falta conocimiento. conocimiento. Y no le digo más porque si, por cuanto desechaste, pues... Yo te... Por pues, pues fuera. Te ¿verdad? Te y te y ese es el problema. Sí. Cuando se desecha el conocimiento. Y esto no significa ¿Eh? que nosotros, wow, hombre, que lo sabemos todo. No, no, no, no. no, no, no, no, no, no, no, no para nos, nada. Nos falta para todavía nada. mucho, mucho, mucho por estamos aprendiendo por aprender y, y, y por pues, o, eh, obedecer en, en en todo verdad este porque necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios así es. y entre más estamos con ustedes más aprendemos también nosotros amén ¿Por qué? Porque nos obligan a, a, a, a escudriñar... A escudriñar a, la a... palabra y, y, uh -huh. y, y, y que el Señor nos, nos da el, el, el discernimiento para poder entender. Ajá. Y ya hay un punto bien importante que vamos a mencionar ahorita. Eh, hay tres partes del cerebro que son bien importantes. Ajá. que son la 1, la 2 la y la 3 <ríe> okay. la 1, la 2 y la 3 y, y, y la 1 fíjese cómo se llama ay Dios mío reptiliano mm -hmm. de, de reptil de rep, reptiliano ajá es aquí en, en la base <ríe> aquí en la base están, sí, sí, sí. Eh, Hay tres capas por ahí. Sí. Y se llama reptiliano. Wow. Y viene del reptil. del reptil? Viene del ¿Y reptil. ¿Y por qué viene del reptil? Pues nada más porque el Señor se le ocurrió decirle a, a, a nuestros primeros... Eh, sí, a... ¿sabes? Que, que fueron... Adán a y Eva, así. sí. Los primeros padres, no Adán y Eva, uh -huh. cuando les dice, porque les presentó ahí un panorama mucho más hermoso que este que estamos viendo. Digo, Pueden comer de lo que quieran. paradisíaco ahí de paraíso, sí. Pero, de qué fruto. El, el árbol que está ahí en medio de, <risa> del bien y del mal, es, de ese no van a, a, a tocar nada. Sí, porque si, si desobedecen, morirá. Y les vamos a compartir tantito lo que dice en el capítulo 3 del de libro de Génesis. Que es, el, es en el principio. Sí. Lo que el reptil le dice a Evita. Sí. Dice en el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Fíjate la serpiente era astuta. Más. Que todos los animales. Que del todos campo. los animales que había. Uh -huh. Y que sigue diciendo. Dice, y Jehová Dios había hecho. No, a ver. Aquí en el campo. Y que Jehová Dios había, había hecho. Ajá. Uh -huh. La cual dijo a la mujer. Uh -huh. Con que Dios ha dicho no comáis de todo Ajá. árbol del huerto, ay, le pregunto, sí, de, sí. Ahí está la pizza de Cayo. Ah, dale, sí, sí. Con y... que Dios os ha dicho no comáis de, de todo árbol de del todo huerto. Árbol del campo o del huerto. Mm, mm. Sí. Y ahí y... es donde entra entra en la mente Sí, sí, sí El, el astuto La el, el, el serpiente astuta uh -huh. Y yo pienso Yo creo Que de ahí nace el nombre Del cerebro Cerebro reptiliano, pues sí Yo pienso que de ahí ¿Por qué? No, Porque ese, Esa parte del cerebro uh -huh. Nos ayuda y te mencionaba hace rato... Sí, este sí, el, sí. O sea, el, el, el, otro, el, el, el otro, la otra parte. Ajá. La otra parte es el cerebro límbico. Ajá. Límbico. Ajá. Ajá. Eh, el, el sistema, el, o sea, es un el sistema límbico que aqu, es aquella parte de nuestro cerebro uh -huh. ¿verdad? E, encargado de regular eh, las respuestas eh, fisiológicas, ¿sí? sí Ajá. Y emocionales de nuestro Amén. cuerpo. Hermano Banda, bendiciones. <risa> Qué gusto que estés por aquí con nosotros en Dios este momento. Dios te bendiga, hermano. Dios te siga usando. Y, tu ministerio. Y adelante con Gloria la obra. A Dios. ¿eh? Adelante. Gloria al Señor. Uh, con él, bueno, nos visitó muchas veces en la iglesia. Claro, claro. Y predicamos muchas veces en su templo. Amén. Y Qué bendición que estés Amén. aquí con nosotros, hermano. Te amamos, eh, gracias, hermano. Dios gracias. te bendiga. Un abrazo, bendiciones para toda tu familia y la iglesia. Así es. Bendiciones, hermano. Eh, eh, y es que él estaba ce ce ce celebrando ayer... Eh, oh, sí. ¿35 tre años? Algo así. ¿35, 36? No, no Porque ya, ya y, tiene más ya tiene bastante en el ministerio. De, de, de, 36. En el ministerio, sí. Ajá. Eh, Dios así nos dio la, la gracia de predicar con él. Así es. Eh, en aquellos años. Y, Dios te bendiga, hermano. Y vaya que han pasado los años, ¿eh? Pasan, pero sí rapidísimo. Sí, así, así es. Así es. Bueno, saludos, uh, varón. Eh, un fuerte abrazo, bendiciones, tu familia Y toda la congregación, eh. Ahí nos no las das un saludo, por favor. Así es. Okay. Así es. Entonces, el. el, el el cerebro límbico es esa parte de nuestro cerebro que es encargada de regular, o sea, la respuesta fisiológica este y emocional de nuestro cuerpo. Entonces, 34 años, 34 años, hermano. Los años se pasan tan rápido. Tremendo, qué tiempos, ¿verdad? Pero Dios ha estado contigo. sí hemos visto que también así es. estás haciendo algo de radio y todo eso sí han avanzado y, qué y, bueno pues, gloria a Dios eh, bendiciones un fuerte fuerte abrazo amén así y, es y, y adelante ni un paso para atrás para nada prohibido por el contrario <risa> prohibido darle más un paso adelante para atrás. más fuerte el Ahí, señor tú, viene pronto eh, exacto exacto entonces este se, son los responsables de, de las emociones de nuestro cuerpo y, y son los responsables de procesar nuestras emociones y, y regular nuestra conducta Ajá. Eh, y, y el otro la otra parte la, la más grande eh, uh -huh. de, del cerebro pues es, es, es donde está el eh, sí las emociones el, sí el, el, todas las el, y el, el el raciocinio el raciocinio, raciocinio el, el raciocinio raciocinio raciocinio, raciocinio, principalmente, raciocinio, sí. raciocinio razonar pensar e, entonces ¿Qué dicen, o sea, mi pueblo, hablando de su pueblo, que parece porque le falta conocimiento? Le falta conocimiento. Ahora, ¿de dónde viene el desconocimiento? El desconocimiento viene precisamente de lo que Dios le dijo a, a la primer pareja. Sí. No coman de ese fruto que está ahí en el Exacto. medio de, de, de, de, del, del huerto. Pero las emociones, cuando tú ves, o, o, ves, ves la fruta ahí, la, no, hay, no, la, la Biblia no, no dice que sea la manzana. Sí, no, no, no. Pero Esa, vamos a poner otro, que, que eran manzanas otro, otro, otro. O, o peras o lo que haya sido. Pero se veían ricas. Sí. Eh, es que eh, todo entra por, por, ¿Por, los, por ojos? los ojos, sí, y es la, la tentación. Ajá. La, la, las tentaciones. Eh, exacto. Entonces, al lanzarnos al sí, hablando aquí de los tres tipos de educación que necesitamos, pues, ¿cuáles sí. son entonces? Porque todo va hacia la educación. Sí, sí, sí, sí. A, a, eh, hacia el aprender. El aprender. Por eso sí es muy importante este, la educación en la familia. Así es. Eh, si, si educamos a nuestros hijos bien, de, de, o sea, lo estamos eh, eh, encaminando bien en esta vida. Ajá. Este, o sea, y, y, y verdaderamente que a, ahorita a, a, como, a como estamos en este mundo, este, pues eh, se acabó el tiempo. Este, con la familia, porque se tiene a los hijos y se, se mandan a, a un daycare, un a alguien que los cuide, porque sí. pues el hombre y la mujer trabajan, entonces ya okay. uh, entonces, entra una descomposición. Vamos ahí. a hablar de los tres tipos de educación que necesitamos. Ajá. Mire, lo básico, lo fundamental, es la educación en la familia. Amén. Amén, muy importante Muy importante los Porque la educación en la familia principios Va también en la cuestión moral Básicos, morales, espirituales pues, sí. Amén, así es en, Entonces Pero ya cuando la criatura empieza a crecer Le empezamos a mandar A la academia sí. ¿Cuándo? Cuando va al pre-kinder, sí, al kinder A la escuelita, eh, a Ya a su primer los, grado, los segundo, grado, grado segundo, grados, a los sí, sí, sí. Y hasta donde pueda llegar Ajá ¿Y qué sucede cuando Esa criaturita Ya lleva las primeras Bases uh -huh. Porque ¿Qué le enseñaste? Desde que la mamá Le está amamantando Amamantando, sí ya desde ese momento le va dando el cariño, el amor. Eh, el alimento el, que necesita. Le, le, le empiezan a, a, a compartir, ¿verdad? Eh, de, su, de, de, de lo su ser. familiar, de, uh -huh. de, de, de lo moral, de lo espiritual y de todo lo demás. Cuando Así la es. mujer es, eh, tiene el conocimiento de Dios. Sí, sí, claro. Si no, nada más, pues, como cualquier cerrito que... Es alimentado por, por, por su. Sí. Por, por su mamá. Sí. Uh -huh. eh, que no hay ningún sentimiento no hay, eh, o, o relativo. Sí, sí. ¿verdad? Hay tantas eh, cosas. En, Entonces, uh -huh. ¿qué necesitamos? Tú y yo y todo el mundo. Pues, bueno, en, en la educación familiar. Así es. ¿Por qué la educación familiar? Porque ahí es donde empieza. Eh, el, el forjar buenos hijos, hombres y mujeres. Que haya el, el, el amor, el cariño, el, el, el preocuparse el, por. El respeto y todo el, lo demás. Todo, todo, todo, todo. Y ahorita, en nuestros días, estamos viviendo unos días muy complicados, sí, muy, muy, muy difíciles. Muy difíciles. Porque nos estamos poniendo aquí. Las tres facetas de la educación. Ajá. La familiar, la académica, pero también agregamos la espiritual. Sí. Pensando que en la primera va lo moral. Claro. El que se porten bien y todo lo demás. Las okay. buenas enseñanzas, sí. La, la, la buena enseñanza, exacto. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando la, los padres no tienen esas características en su vida Tampoco la pueden enseñar Pues no Porque si los padres no tienen La educación cristiana Correcta y adecuada ¿Cómo la van a compartir? Claro Por eso Hay muchos que se quedan nada más Con una o con dos educaciones Sí Y a veces hasta sin ellas Entonces Eso es lo tremendo Mi amado, mi amada de la gran necesidad de estos tres tipos de educación la familiar así es. ¿cómo poder transmitir nosotros a nuestros hijos ¿cómo deben de conducirse en la vida? Uh -huh. son los principios eh, eh, básicos, elementales que uh -huh. se deben de tener en la familia así es, porque miren la, hablando de las facetas de, de, del cerebro, el sí. reptiliano, así se llama, ¿verdad? Sí, reptiliano. Uh -huh. Fíjense dónde le pega a, al ser humano. Uh -huh. eh, eh, ahí, ahí también entra y cabe uh -huh. la, la cuestión de lo que ahora habla, se habla mucho de, de, de, de las cuestiones de, eh, emocionales y de, de, no no no de, de los que platicamos hace rato este olímpico eh, no no no de, de, de el de, que, del raciocinio de de, de, de, de, el, de, la, de la naturaleza ahorita que, que está muy deformada de, de Ah, oh, ok, del, del, del ambiente. Del... Sí, que uh -huh. se me va la palabra, hombre. Ok. Eh, la, la, la, la, la cuestión es que. Ahorita, la, la, la, la, la, del humanismo. Eh, sí, correcto, correcto. Del humanismo. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo ha hecho daño el humanismo en nuestros días? Uh -huh. Bien, sí, son, somos humanos pero uh -huh. qué es lo que ha tenido como una consecuencia pues la, eh, que el hombre con el hombre que la mujer con la mujer eh, que el aborto y, y, y todo se va por la cuestión del humanismo del humanismo a, a, a, a, a, al pensamiento pues humano, de, terrenal y diabólico de este mundo, porque por, es, es diabólico. Eh, por eso, cuando Satanás le dice a la mujer, no comas de aquel uh -huh. árbol. ese fruto, no, no lo comas porque el día que lo comes vas a, vas a caer, pasó, espiritualmente. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Comió? Sí, sí, sí, o sea, la... la o sea, es muy importante eh, la obediencia, porque eh, eh, la, la desobediencia trae consecuencias. Eh, eh, exacto. Entonces, fíjese hasta dónde nos ha llegado aquel fruto que no debió ser probado. Así es. Se probó y ha descompuesto toda la humanidad. Así. ¿Por qué? Porque la serpiente, el reptil, era astuto. Astuta. Astuta. A la, sí, sí, a la astucia de, de, del animal, o sea para, para provocarte la tentación uh -huh. eh, como ahorita todo lo que existe en este mundo, las tentaciones y vamos que, que, que si tenemos ahorita toda la, toda la visión a través de, de, de, de, de televisión y videos y, y todo, todo lo que está operando en este mundo que entra por los ojos. y eh, eh, okay. Entra por los ojos. Y, y, y también el por oído. el oído, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que es esta situación. Sí. Bien tremendo, mi amado, mi amada. Pero yo doy gracias a Dios porque nos permiten poder usar estas plataformas sí. para decir lo que estamos diciendo. Porque aún aquí en, es este, ruido, en este tipo de, de, de, de plataformas y las que usamos... Eh, para todos los sí, para donde demás. compartimos sí. nuestros videos, YouTube, Twitter y todos los demás. Qué bueno que nos están permitiendo. Va a llegar el momento que nos van a parar, pues ¿eh? nos van a cerrar eh, todo, lo, todo lo que se está vale cerrando ahorita uh -huh. de las Por, libertades. ¿Por qué? Porque so nos estamos metiendo en un terreno. Que a Satanás no le conviene No le conviene, sí y como, es, y como él está dominando mucho sí, de la humanidad Y sabe que le queda poco tiempo Por eso está abarcando tantísimo eh, eh, Exacto Entonces, mi amado y mi amada Esa es la importancia De que la educación Familiar Venga a ser la base fundamental De todo lo demás De todo lo demás, sí, amén pero las personas que no tienen conocimiento, las personas que no tienen ningún tipo de preparación, Están al, ¿cómo al, pueden ayudar? al natural en, en este mundo terrenal. Sí. Entonces, al no tener esas capacidades de poder discernir. discernir el discernimiento que, que Dios te da, es raciocinio. El raciocinio, exacto. Se van nada más por el, las emociones, el, las emociones o, o por lo que dijeron las, allá, o por lo que dijeron acá, las tentaciones. o por lo que ven en la televisión, o, sí, o en fin. Mucha tentación. En, entonces, mi amado, mi amada. Inclusive hasta con los alimentos, con lo que comen. Sí. Porque hay, hay, hay, hay mucha tentación. O sea, que a los ojos eh, o sea se ve precioso, se ve el sabroso, lindo, agradable. Pero sabemos que eso que se ve agradable y es sabroso es lo que más daño nos hace. Ah, pero por la tentación ahí está. Pues sí. Yo quiero un poquito, pues, pues oye, pero ¿para qué? Si te hace daño. Y, y, y le voy a hablar nada más de un refresco, pero pues se pone todo lo demás. Cuando usted ve ese refresco, escurriendo la, la, las gotas de, de, de, porque estaba bien frío, y ya está en el ambiente natural empieza a o sea, sudar o tras sudar o sea, la, la, la cerveza el vino lo que es, x entonces hace que se apetezca sí sí o cuando están anunciando por ejemplo las hamburguesas o las pizzas Ay, pues, hasta dan ganas de darle la mordida también ese es el problema. Fue lo que pasó con, con, con Eva. Fue lo que pasó con, con Eva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la serpiente era astuta. Astuta y engañadora. Y, y, y, y, y, y, el, y al cerebro le han llamado. Reptiliano. El cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano. Y es ahí donde empieza el ser humano a empezar a asimilar las cosas. Sí, sí, sí. Y ay, mi amado, es, mi amado. Es tremendo, es, es tremendo. ¿Cómo quisiera yo saber más para poder explicar más? Pero de, déjenme decir, eso que quede como una, una reflexión. Es tan necesario que nosotros como padres, sobre todo los que están empezando ahorita, nosotros ya estamos, ya, eh, con nietos y al rato sí, van a venir los bisnietos. Y, y, y ahorita el, el, el, el dilema o el problema que tenemos aquí en Estados Unidos, este... Por ejemplo, ya nuestros nietos pues, Hablan puro inglés y ya español Una que otra palabra uh -huh. Y nosotros pues una que otra palabra en inglés. Entonces no, no nos podemos expresar Como nosotros quisiéramos Expresarnos con uh -huh. ellos sí. De enseñarles y decirles y Porque a veces los padres están tan ocupados Que no tienen mucho tiempo bueno, de, es la otra. De, de platicar sí. con sí. ellos en, eh, en, Entonces mi amado entonces, mi amada, hay dificultades Mucho ojo con esto la educación académica es la preparación para la vida. Sí, sí, sí. Ya en cuanto a, a que van a tener que enseñarse para hacer un, algo en, en la vida. Sí. Pero, aunque nosotros pusimos aquí en tercer lugar, la espiritual, pero yo la combino junto sí, es va, con la educación familiar. Va junto, sí, va junto. Mm -hmm. Pero también, no toda la gente tiene la educación espiritual. Espiritual. Por eso yo sí. les he dicho, y lo voy a, a seguir sí. repitiendo no sé cuántas veces más, ¿a dónde vas? Si no te predican con la Biblia, no permitas, por favor, que te prediquen con el teléfono o con la tableta. Eso tú puedes ser en lo particular, en lo personal. Eh, para buscar algo, sí. para uh, educarte un poquito más si quieres, pero en el templo, lo que normalmente de, de, de, las personas le llamamos el, iglesia, el, el edificio, el decir, templo, en el templo cuando estamos ahí sentados, uh -huh. debemos de escuchar palabra de Dios extraídas de la palabra de Dios, amén, amén, sí, sí, de, de la Biblia, directo. que salga de allí el mensaje. Y que el, el que está predicando pueda decir, la Escritura así nos enseña. Amén. Así. Dios así nos lo está hablando, por eso está escrito. Uh -huh. Entonces, cuando esto lo acontece, nuestra mentalidad cambia. Sí, sí, cambia. Cambia, mire, hasta se pone un chinito muchas veces por lo mismo, porque... Sí. La presencia de Dios se hace Amen. más manifiesta. Amén, así es. O sea, Amen. podemos sentir, mm -hmm. podemos sentir la presencia del Señor. Verdaderamente, eh, el Señor nos habla a cada momento y tenemos que obedecer. Ahí en 1 Pedro 5, eh, del 8 al 9, uh -huh. ahí nos dice ser sobrios y velad Porque vuestro adversario, el diablo, como León Rugiente, anda alrededor Buscando a quien devorar. Exacto. Y el cual, al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Uh -huh. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Por ver, lo demás, sé. hermanos, pues, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya eso nos dice ahí en Efesios 6 de 10, uh, 10, 11 a, a 16 de vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las asechanzas del diablo uh -huh. Sí, sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos, dardos del uh -huh. fuego Del maligno uh -huh. Ahí nos habla en Efesios 6, 10 11 a 16 Por eso la, la, la preparación dios a Dios es, es fundamental Sí, así, amén es, es, es fundamental Amén, así es Y la educación espiritual Pues Indispensable Entonces El problema para mucha gente Es que si no tiene conocimiento de Dios No lo pueden enseñar Pues no Pero pues qué no. bueno que tú estás aquí Amén, así es Qué bueno que estás escuchando esto Gloria a Dios. Qué bueno que, que tú también puedes compartirlo. Y, y déjenme decirles una vez más, como lo hemos dicho ya sin número de veces, yo, y yo quiero que tú seas mejor que nosotros. Amén, amén, así es. Tú también puedes. Sí, sí, sí puedes, eres, eh, claro que sí. Y eres, tú también puedes. Déjenme decir algo adicional. Yo soy en, en enemigo, por así decirlo, en alguna forma, en alguna manera, de las personas que no quieren que tú, que tú te superes. Sí, claro. Pues, o sea, estamos en contra porque una persona tiene que, que educarse y tener conocimientos y no a dónde vas a dar. Exacto. Escuchamos un, un programa. Me encantó. Me encantó, la, la verdad. Eh, secular El, de, el, el director de, de ese programa es un poquito mal hablado, pero yo no lo escucho a él. Me, me, me gustan los invitados que a veces tiene y cómo se expresan. Uh -huh, uh -huh. No poniéndole cuidado a lo que él dice, sino... A lo, a lo malo, o sea, desechando uh, lo malo. Agarramos nomás... Desecha lo malo, sí. de... Le ponemos el colador y eso lo echamos para afuera. Es, la, no. la criba, la <coughs> criba. Sí. Exacto. Entonces, la, la, la importancia del poder estar bien conscientes de que no podemos permitir en ninguna forma, en alguna manera, y les voy a así a, a platicar tantito de, de, de este programa. Estaban hablando de todas las personas que están con los populistas. Sí, los, uh, los eh, líderes. Uh, los líderes eh, populistas, sí, de populistas, de los, populistas. De los países que están ahorita en eminencia. Que tanto daño hacen los que son... Eh, ¿A la izquierda? De izquierda y de, de derecha. Entonces, ¿O los populistas de la mucha derecha? Uh -huh. Porque esos no los... se preocupan por la gente verdaderamente. No, no. ¿Ni uno ni el otro? No. Los extremos. Es, es que todos los extremos siempre han sido Son malos. Mal. Sí, sí, okay. sí, definitivamente. Entonces, pero el populista que, que, que viene de la, la cuestión... Eh, errática de, del comunismo del socialismo okay. del humanismo eh, esos no ayudan a nadie pues no, y eso no, no. quiere que tú sepas nada así es entre más ignorante seas es mejor para ellos sí ¿Por para qué? Ellos. porque son los votos es el apoyo sí, así es hay uno que, que se atrevió a decir que él quería 90% de fidelidad y el 10% de, de conocimiento. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro. No, no, no. no. E ese está como para ponerlo en, sí, en, no. en, la, en la olla ahí desde donde puedan hervir. <ríe> a, a ver si se, se puede suavizar. Uh -huh. Mi amado, mi amada. Los gobiernos populistas Los de izquierda y de, de, de los de derecha Son los que nomás están queriendo Mantenerte con la dádiva que ellos te dan uh -huh. Así es Pero Eso no te provoca a ti Ninguna prosperidad Ni para ti, ni para los tuyos Bueno, pues porque ni, ni ganas te dan de de hacer algo, de moverte por ti mismo. Sí, o sea. Y esto es bien, bien, bien, bien importante. <coughs> es bien importante. Así es. Tengamos cuidado en a quién escuchamos, tengamos cuidado a, a quién sí. seguimos y tengamos cuidado en lo que tenemos que hacer. Así es. Por eso estamos hablando aquí de las tres educaciones. Sí. La familiar, la académica Y la espiritual La espiritual va junto con lo académico también Sí, amén. Porque entre más la... aprendes Quiere decir que más leíste Sí, que tengas una, su... más una superación este. Sí. Y yo por eso quiero que tú seas mejor que nosotros Sí, amén, amén, amén, así es Pues nosotros ya estamos viejitos, hombre Ya, ya pasé los ochenta mi mujer ahí viene detrás de mí. Sí, no, no, no. Necesitamos gente... Pero si tú estás más joven... Joven y... Prepárate, prepárate por favor. Prepárate, así es. Así prepárate, edúcate. El, edúcate. El, el, el, e, entonces, qué importante es que tú también tengas todo el conocimiento de Dios. Amén. Estar firme Ya con, como, como la educación. Sí, sí, sí. Por eso estamos hablando de la educación, la espiritual, uh -huh. donde también está junto con lo moral. Sí. Está Están los buenos sentimientos, el, las buenas el actitudes. Buen razonamiento. Sí. Porque desde el principio uh -huh. la serpiente, o sea, el reptil, metió en Eva. Uh -huh. el comer de aquella fruta que no debe haber comido exacto y con ello se lo llevó también a, a la muerte uh -huh. entonces mi amado mi, mi amada es por eso que es requerido y es necesario importantísimo que nosotros podamos aprender en esas tres áreas principales y fundamentales Amén. en la familiar en lo académico y en lo espiritual. Así lo es. académico te ayuda a entender y a comprender mejor la palabra de Dios porque te, porque te enseñas a leer y te puedes enseñar también a meditar. Claro. A, a discernir. A discernir. Entonces, cuando tú haces la combinación de los tres, de la familia, la, lo académico y lo espiritual, Va a ser potente. Así es. Sí, va a los... ser potente. Amén. Entonces, es, es bien, bien, bien importante y bien. Eh, bien vital. Sí, es vital. De, es, de entonces, suma importancia. Nosotros aquí podríamos pasar horas hablándoles de la palabra del Señor y. Uh, Dándoles pensamientos. Sí, así es. Pero que, que, cada, cada día que, que, que estamos en un programa, o, A mí son programas, como, sí, claro, como un programa. Claro. Todos son arriba de los 30 minutos. Sí. Ya llevamos ya, 35, ya, ya, ya, casi los 36. Así es. Pero no nos gustaría tampoco hacerlos tan largos para que no se cansen. Pero si sí queremos que aunque no sean muy largos pero no tan cortos para poder dar algo de enseñanza así es como este Santiago este nos dice ahí Santiago 47 dice que nos sometamos a Dios verdad y que resistamos al diablo y qué va a pasar que huir, va a huir de vosotros exacto entonces este a Juan nos dice ahí primero Juan 44 hijitos vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es. Entonces tenemos que estar este, bajo la, la autoridad del Señor y bajo su obediencia y nuestra fe que esté bien firme para poder eh, resistir al diablo y huye de nosotros. Tenemos que estar en, en, esa, en, en esa buena disposición firmes firmes uh -huh. en la fe, porque ya sabemos que eh, el diablo anda nada más viendo a quién devorar ¿A si quién estás. Devorar, sí. Si estás un poquito débil, o le das la, la, la, la oportunidad, le abres tantito ahí la, la puerta, pues se va a meter. Pero, uh -huh. pero tenemos que estar bien listos en todo, en todo. Ya estamos preparándonos para irnos ya al final. Pero... Así es. Eh, tengo aquí... En la epístola de, de, de Santiago, sí. en el capítulo 1, uh -huh. dice ahí en el verso 2, uh -huh. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando uh -huh. os halléis en diversas pruebas. Sí. En este mundo tenemos muchas pruebas, todos, todos, todos, todos, todos. Así es. que, no, que Nadie queda exento de que no haya ninguna prueba uh -huh. Sabiendo Que la prueba de vuestra fe Produce paciencia uh -huh. es otra de las cosas Que necesitamos tener, la paciencia Amén Que no nos saltaremos por nada Paciencia, tranquilos Mantengan la paciencia Su obra completa Amén Estoy leyendo ya el verso 4. Más tengas la paciencia, su obra completa. Su obra completa. Para que seáis, ¿cómo dicen? Perfectos. Okay, perfectos. Dios sí nos llama a la perfección. Amén, Amén, así es. Dios sí nos llama a la perfección. Es muy común escuchar, bueno, es que nadie es perfecto. No, nadie es, pero se puede perfeccionar. Así es. Por eso, la, la buena educación familiar, y luego la académica, y luego la espiritual, te perfecciona. Claro, claro que sí. Te perfecciona. Que Dios es perfecto y sin santidad nadie verá, al Señor. Por eso nos llama a, a la perfección. Exacto. Ok. Dice, para que seáis perfectos y cabales, y cabales. sin que os falte cosa alguna. Uh -huh. O sea, que, lo de cabal es para que estemos completos. Completo, completo, completo. O sea, completo. Es como si vas y compras un, un kilo de, de arroz que no te den 950, no, no, que te den lo, los mil gramos. Lo correcto, claro. Si vas y compras un kilo de azúcar, que te den el, los mil gramos de azúcar. Uh -huh. No que te den es. nomás 900 uh -huh. gramos, porque ya te están robados que sea acabado, o sea, que, que sea completo, completo. Completo. Completo, correcto. Así es. El, con, el precio, eh, con el peso justo y, y con el precio justo. Okay. Así es. Pero fíjate bien lo que dice ahora en el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, uh -huh. ¿cómo obtenemos la sabiduría? Pues a través de la enseñanza. Demandándosela al Señor. A través de la enseñanza. Que nos da. Por eso es bien importante esto. La sabiduría sin reproche. Pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente. Seguro tiene la falta de ella. Uh -huh. que, se la, que se la pidamos a Dios. Uh -huh. El cual da a todos. Abundantemente. Abundantemente. Y sin, y reproche. sin reproche. Y le será. Le será dada. Amén. Pero dice ahí el verso 6. Pero pidan con fe. Pida con fe. Pida con fe. Porque el que duda es semejante a la onda la... del mar que se arrastra por el viento y se da de una parte una a otra. La otra. Así es. Y no va a conseguir nada. No, nada, nada. Entonces, mi amado, mi amada, ya podemos a la oración. Así es. ¿Qué necesitamos? Los dos tipos de educación que necesitamos fundamentales, la familiar, la académica y la espiritual. La espiritual. Y a crecer, a prepararnos, a superarnos. Amén. En todas las áreas de la vida. Amén. En amén. todas las áreas de la vida. Así es. Y no permitas que nadie te diga que no puedes progresar. Así es, amén, así es. Y si ya tuviste la oportunidad de ponerte tus primeros zapatos, que tengas la oportunidad de tener unos segundos y hasta unos terceros. Amén, amén. Claro que sí. Y si ya tienes una camisa, que Dios te pueda dar la oportunidad de tener dos o tres o cuatro o cinco para los cambios. Amén. No tienes por qué quedarte nada más con una sola camisa. Así es. O con un solo par de zapatos. Claro, claro que no. Yo quisiera imaginarme una mujer... ¿Quieres más que tener un par de zapatos? No, no creo. <risa> no creo. Sí, no. Sí, no, no. Verdaderamente ¿Hay, hay lugares de pobreza que vamos a usar unas chanclitas, unas, eh, como se Sandalias, sandalias sí. sí. Pero, qué importante es que ayudemos a esa gente. A salir de ese hoyo donde están. Y ahí te necesitamos. Ahí es donde te necesitamos. Que tú también pongas la parte que te corresponde. Amén. De ayudar a esa gente a salir también adelante. Amén. Amén, amén. Así es. No permitamos que Satanás tenga de esta forma a la gente humillada. Así es. Pero amén. esa gente también tiene que tener... El deseo de querer salir adelante. Y, eso es este. y no vivir nada más de la dádiva. Porque la dádiva nos hace ser así de esa manera. Pues sí. Sí, así es. Así es. Y si tu predicador político te dice que no tengas más, cámbialo. No te sirve ese, ese, ese político. Cámbialo. Así es. Él quiere que tú estés en la miseria, pero él a lo mejor no está en la miseria. Y si no, dime cómo vive tu político. Exacto. ¿Cómo vive? Uh -huh. Y si tu político vive como quiere que la gente ande, no, Entonces, pues qué clase de político es ese. Sí, no, pues si vive como un rey y tú vives como cualquier por diosero, pues no. Entonces, es bien importante, mi amado, mi amada, que sepamos reflexionar, que sepamos discernir y que sepamos escuchar a quienes debemos de escuchar para aprender, para ser mejores. Así es. Si es... no estamos en la capacidad de ser mejores, estamos arruinados. Como dice ahí, tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Dice que tengas salud así como, como prospera, prospera tu alma. alma. Es, Entonces, es el deseo del Señor. Y bueno, pues. Y ya son 45 minutos. Bienaventurado y, el varón que, que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 2 Amén. Amén. Y en ese momento, es. mi esposa va a despedir el programa o el, el, el espacio. Así es. en, en oración. Amén. Y yo quiero que Dios bendiga tu vida. Y comparte, por favor, este video. Compártelo. Amén. Es lo que te pedimos. Si no le pones que te gusta, no importa, nomás compártelo. Gloria Señor. Ese, el compartirlo es más que el me gusta Compártelo Amén. Compártelo Y ayudas de esa manera a otros Y deja que Dios bendiga tu vida Por haberlo compartido Oremos Padre le alabamos, le glorificamos Señor Dándole honra, gloria y alabanza Gracias le damos Señor Por su grande amor Y su grande misericordia Que usted a la humanidad Gracias, Padre, por este tiempo que nos ha permitido, Señor, expresar, Señor, su palabra, esta reflexión, Padre, de que le necesitamos, Padre, todos sí, le necesitamos, Dios. Padre Santo, y sí, primeramente, Padre. Señor, pedir el perdón, el perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados que a veces eh, inconscientemente o conscientemente se, se, se cometen, Padre, Padre, perdone, perdone todo, todas nuestras faltas y nuestros errores, Padre mío. Y en este momento, Señor, orando a usted, pidiendo, Señor, por la gente que ve y escucha, Señor, estos, estos videos, esos temas de, de su palabra, de reflexión, Padre, que usted llegue a los corazones que usted toque toque las vidas de las personas que aún todavía no le conocen Padre mío, porque Señor, sabemos que hay mucha gente que todavía no le conoce y le necesitan a usted, Padre que haya esa hambre ese deseo, esa necesidad de, de conocerle que haya esa esa sed, esa hambre de conocer su palabra, Padre mío y que puedan venir a sus pies arrepentidos. Amén. Padre, usted está dando todavía el tiempo. Todavía está dando el tiempo para que vengan a usted. Reconociendo su pecado. Padre mío, gracias por su bendita palabra. Y en este momento, Señor, oramos por aquellas personas que están en este momento teniendo problemas de salud Padre usted vaya y toque con su mano de poder que el poder de su Espíritu Santo Señor obre maravillosamente Señor en las personas que estén ahorita en este momento en esa situación de, de problemas de, de salud problemas familiares Padre toque toque con su mano de poder Padre y que usted toque las fibras las fibras de sus corazones Padre mío y vengan Señor arrepentidos a sus pies pidiendo el perdón de sus pecados padre Aleluya. y usted les perdona señor y les sana en el nombre poderoso de su hijo amado Cristo Jesús que vino a morir en la cruz del Calvario a vertir su sangre señor por nuestros pecados vino a libertarnos del pecado y gracias por la oportunidad que usted todavía nos está dando padre mío gracias por su bendito amor gracias por todas sus bendiciones que usted ha dado Padre, y gracias le damos porque nos ha permitido este tiempo de dar este esta palabra de reflexión Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias mi Señor Aleluya, Aleluya. Amén Aleluya, amén. Amén, amén, amén y ya son nueve minutos y medio y ahí le dejamos ya porque amén. le hacen o sea, largo la verdad, así es pero esperamos que haya sido de, de ayuda y de bendición todo lo que hemos aquí comentado con ustedes. Amén, así es. Eh, disfruten de la vida superándose. Un fuerte abrazo, les amamos en el amor del Señor y sigan compartiendo estos videos que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Bendiciones.